A veces uno se siente como dadores de malas noticias, pero o sea, son casi todas cosas. Todas las noticias son, wow. son así, todos los noticieros, los informativos. Eso pasa cuando tenemos eh, una sociedad subdesarrollada con una deuda social acumulada muy fuerte, con gobernantes desinteresados en hacer que podamos tener mejor vida, mejor calidad de vida y que todos los esfuerzos vayan aunados en nosotros resolver esos problemas elementales. En estos momentos nosotros no deberíamos estar hablando de la problemática de la basura en San Francisco de Macorís. Señores, hablar de escasez de agua, que todavía no tenga, no, no tenemos nosotros este problema resuelto. Hablar de la energía, hablar de los asfaltados de barrios. En, en, en el siglo XXI, en el año 2021, y nosotros pensar en el despilfarro que se da, en el robo de los recursos, en llevarse el dinero que debería de ir dirigido a esas causas. Y así nosotros podríamos estar hablando de otras cosas. No de basura, no de agua, no de luz, no de asfaltado de calle, señores. Es difícil. Eh, quiero, a propósito de situaciones de nuestro país, quiero hablar de alguna de las de los salarios de los funcionarios que a propósito salió en esta semana. Se hacía viral los altos sueldos o lujosos salarios que reciben muchos funcionarios en comparación, no solo con el del presidente de la República, eh, sino con el estándar eh, o el sueldo que gana la mayor parte de la población dominicana. Vamos a ampliar los muchachos porque es bueno que la gente conozca y maneje estas informaciones. Uno de los sueldos más lujosos, jugosos, es el de gobernador del Banco Central. Podemos ampliar, muchachos, para irlos leyendo y presentárselo a los amigos televidentes. Ahí está. Tenemos es que, el desde el gobernador del Banco 500, Central, 500, en amplio, muchachos, le, le, le pedí, por favor, un eh, millón mil. ¿513.380? Sí, vamos por. a los 13.800. Un millón es el gobernador del Banco Central. Es? La subgobernadora, la administradora del Banco de Reserva. mil Así es. Eh, pues ahí no están los viáticos y beneficios y cosas, es el sueldo. Y el otro es superintendente. el señor. No, un millón de pesos, 99, Alejandro Fernández, 999, un millón de pesos. Y la señora Josefa Con Castillo, pesos ya, eh, vamos a recordar a Josefa que dejó su candidatura a diputada porque yo pienso ella, que, que ella, votaron por ella, ella sabía por para que la representara bueno, en el Congreso, pero Josefina él, decidió irse para la superintendencia por esa razón. porque ahí tenía más Posibilidad 800, de, de, de, de dar empleos de dar empleos y por supuesto un sueldo más jugoso a propósito de ese escandalito que se vio ahí envuelta uh -huh. porque decía que, o sea, que en el caso de los salarios que ella necesitaba dar empleo, que ella tenía que poner a su gente y cómo aumentó la nómina en la superintendencia. Otro de los sueldos eh, muy jugosos que nosotros podemos 770 citar. 170 mil, ¿quién es ese? Eh, superintendente. Sí, ese, es, vamos a ver, lo tenemos acá. ¿El superintendente. Eh, tenemos de el ajá, de valores, 770 mil pesos. Tenemos el director de aduanas, 630 mil pesos. Ese, eh, ese, se, ese se entiende. Eh, ¿Qué significa ese sitio? Eh, o sea, se entienden en todos, porque habla del gobernador de Banco Central. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, es el, el superintendente de valores explícame. Los diez, Entonces Tanto seguimos, cuatro. el director de impuestos internos, muchachos, 590, 600 mil pesos, vamos a decir, poco, el, el para superintendente para es de, de electricidad. ¿Al impuestos del... internos, sí. Ah, sí, no, claro, debió ganar 700 mil pesos, 800. El su... porque este, ahí, ahí se pues vamos a poner una cosa. Superintendencia de Seguro e impuesto interno. ¿Cuál de los dos tú...? Impuesto interno. Impuesto ¿verdad? interno. Precauda es el que pues, genera. Entonces... Eh, son instituciones recaudadoras. Ah, no. eh, superintendente de electricidad, 596 mil. Mira el, el, pre pre mira el de el que... el Dindotel, Francis, que tú hablabas, los sí, 515 mil. 515, 515 <risa> <Sala> mil. <Magdalena. risa> y tenemos al presidente de la República, muchachos, que gana 450 mil pesos. El que menos y el que más responsabilidad tiene. Y eh, recordar que el, preside, al que el presidente de la república decidió entregar o donar su salario. Parece que el gobierno, el gobernante es de menos pues no valor. Categoría. Tenemos Categoría. el señor Macarrulla que dijo también que iba a donar eh, los 300 mil pesos que iba a ganar en su cargo. Macarrulla qué? Él, es un, él es, tiene que ver en la parte de, de, de economía del gobierno. No, no recuerdo específicamente qué cargo. Amigos televidentes, nosotros quisimos traerle estos salarios de los funcionarios que tienen un más alto sueldo y comparándolo con el del mismo presidente y del sueldo de la mayoría. Y la demanda o el valor que tienen los funcionarios en comparación con el sector privado. ¿Cuál es el mayor sueldo o salario que puede tenerse en una institución eh, privada o en impuestos intermedios? Estamos hablando de que casi esa mayoría que presenté ahí es casi al millón de pesos, medio millón de pesos, 600 mil, sin hablar de los beneficios y demás, eh, demás, eh, sí, de las más ventajas y todos los beneficios, el, el gato combustible, tarjeta, gasto de representación, hasta el alimento, el desayuno, tenemos nosotros que pagárselo. Mira. Lamentablemente, eh, cuando vamos al valor del cargo y lo que representan, por ejemplo, ustedes dicen en el caso de impuestos internos del gobernador del banco central, desde Indotel. El Dindotel, eh, y, y vemos el salario, los sueldos que ganamos los ciudadanos, 12 mil pesos. Usted dirá, bueno, pues tú no vas a comparar el sueldo de un secretario, una secretaria, 12 mil pesos, con el del Banco Central, nunca en la vida. En cambio, ¿sabe cuánto gana eh, Mark Zuckerberg? En el de Facebook. <coughs> un dólar simbólico. <coughs> en, su empresa. en su propia empresa. Un dólar simbólico. Entonces, partiendo de esto. Eh, vemos que la disparidad es, eh, es increíble. A propósito del tema que se está dando con la inflación en nuestro país y lo que se está planteando de un aumento inminente en los salarios de los trabajadores para de alguna forma equilibrar lo que está pasando con el aumento de, de los productos y de todos los servicios que consumimos. Es como tú tener a dos naciones o, o, o Oh, dos situaciones totalmente distintas. Tenemos los sueldos que se ganan en el gobierno, en los importantes cargos. Y tenemos, por otro lado, a la ciudadanía. Dices, ¿Cómo una gente que puede vive, con 20 mil pesos. Pero no ponga 20 mil, amado, porque esos son algunos que ganan 12, 20, 12 y 10 mil 900. Echamos, <risa> se ríe. Mira, el sueldo mínimo es verdad, 10 mil 900 pero es verdad pesos. verdad que esta mañana yo estaba mirando que, que olímpicamente tocan el tema de la canasta familiar que está sencillamente en 36 mil 800 pesos y que pasó a 39 mil. Y el mismo barajo, gobernador lo, lo ha dicho. ¿Quién hace una, quién tiene para comprar una compra, hace una compra de 36 mil pesos? Es porque engloba todo, la, la casa, combustible, servicios, sí, sí, comida, esa es la, la, más, la más mínima, el, el primer quintil, que es para los que tienen me, menor acceso económico, para los trabajadores normales, el Banco Central te plantea que ese quintil está en los 35 mil y pico de pesos, pero el salario mínimo, ellos, ellos lo saben y él lo ha referido, el salario mínimo es 12 mil y pico de pesos, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo vive la familia dominicana? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros con una adquisición ...de ese nivel y partiendo de la realidad que se vive. O sea, son realidades tan distintas. Dejando de lado un poco la importancia o relevancia del cargo. O sea, el gobernador gana casi dos millones de pesos, un millón quinientos mil más todos los beneficios que recibe. Pero usted gana doce mil pesos. O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es esa realidad? Parecería algo irreal... Y real es la palabra. Entonces, eh, es, ¿qué hace esto? Que nosotros tenemos familias que a duras penas llegan a final de mes eh, con una situación que no sabemos qué consumen día a día, cuáles son los alimentos y me llega a la mente el, el bendecido pan y todos los demás servicios o, que nos, o cosas, comidas que nosotros consumimos día a día. Todas estas eh, situaciones o realidades que vivimos como país, que República Dominicana no sería la excepción porque vemos que en los demás países también los, hay funcionarios que tienen altos sueldos, altos salarios por el compromiso y la responsabilidad que conlleva estar en estos cargos. Pero es un tema de siquiera mínimamente igualdad. O sea, es que una diferencia tan abismal, tan alta, tan terrible la, podría ser la palabra que tú tratas de pensar y de profundizar sobre el estilo de vida que vive cada ciudadano y el estilo de vida que viven nuestros funcionarios. Y no me he enfocado en el tema del caso, en el tema de los legisladores, el barrilito y todos esos beneficios que debemos nosotros de pagarles a ellos. Y todo lo que eh, hay que hacer para poder llegar, señores, a final de mes. Yo siempre hago este cálculo. Usted tiene un sueldo mínimo, ponga de 13 mil pesos. No voy a poner los 10 mil que son. Ponga de los 13 mil pesos. Usted gana al día. Escuchen esto, muchachos. Escuchen esto, Black y Junior y Eric. Por ejemplo, usted gana 13 mil pesos al, al mes, ¿verdad? Partiendo un poquito más del sueldo mínimo. Cuando lo calculamos... A, al 30, 30 a, a los 30 días de del mes, usted está ganando 433 pesos. Cuando usted empieza a tirarle al lápiz, lo que usted se desayuna, lo que usted almuerza, si se quiere comer aunque sea un pastelito en la tarde, que si tiene que comprar o ir a la peluquería o al salón, la dama. o sea, todas esas cosas que nosotros hacemos diariamente sin hablar de gastos de hogar, de, gas, de combustible, todo lo demás, usted está en rojo siempre. Entonces, esto no dice, o sea, siempre va a estar en rojo, porque no hay forma, porque un desayuno te vale mínimamente 100 pesos, mínimamente, bueno, el pastelito del frente vale tal vez 20 y cosas así, pero como quieras. Los precios varían dependiendo de la calidad del, del producto. Entonces, pero pon algo que es económico, que mucha gente se desayuna con un pastelito y un refresco, un jugo, ya ahí van como 60, 70 pesos. Entonces, cuando... Tú sumas, qué mejor hacer, como decía Amado, no pensar ni ver nada y ver cómo haces el rejuego, porque sencillamente estarías mortificado claro. eh, el día completo, porque no hay forma posible de que con lo que ganamos solamente en un trabajo, que es lo que se estila, que la gente tiene un trabajo y que tiene un sueldo mínimo y que en base a eso es que el Banco Central trabaja, eh, no hay forma de que ese dinero dé. Entonces hay que hacer otras cosas, tener un nivel de vida muy estresado, pero que tampoco te va a garantizar tener ciertas comodidades básicas como eh, tú tener eh, un aire en tu casa, pagar fa facturas altas de luz, que genera tener un aire, tener un inversor porque Ay, se yo, nos va por... la luz, tener un internet full en tu casa, todas toda esas cosas. Toda esa cosa, te matas trabajando, tienes un sueldo muy mínimo y eh, vives o vivimos una vida eh, desgastante, si se quiere, o con un nivel de calidad muy empobrecido. Así es difícil avanzar y progresar de manera individual y particular. Eh, el desarrollo humano habla de que los gobiernos deben de crear las garantías sí, sí. a la ciudadanía para que podamos avanzar. Señora, aquí usted cierra, amado, diciendo que usted se mata, se muere, y, y termina de viejo trabajando y, y difícilmente puede lograr tener su casa partiendo de lo que, de lo que ganamos, de lo que trabajamos día a día. Diferente a lo que pasa en otras naciones Por eso se nos van muchos de nuestros jóvenes Gente con talento, profesionales Conocemos casos de acá de la muchachos la que se nos han ido cerebro. Sí, y cuando <coughs> hacemos encuestas Hay investigaciones de, de, de, de campo Que le preguntan a la gente ¿Usted se iría del país? ¿Usted se iría para Estados Unidos? Yo estoy segura que ya vemos como seis o siete muchachos Detrás de cámara, que yo creo que se irían todos Menos el perro Menos el, el perro sería Junior, ¿tú te irías para Estados Unidos? El perro, al perro no lo dejan entrar a Estados Unidos ¿Y tú eres? <risa> bueno entonces, señores o sea, cierro diciendo amado que eso, eso pasa que por eso nuestra gente nuestros muchachos se van claro, porque que logran claro. en dos años entre lo oh, que van durando claro. toda la vida aquí es claro. bien fuerte bueno gracias carolina nosotros vamos a la pausa regresamos en breve para el último segmento del programa de mañana no se vayan